Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión toca hablar de The Morbius. Sí. Bueno, igualmente, para mí, no fue un desastre, como muchas personas andan diciendo. Pero para eso quédense a escuchar este episodio del podcast. La nueva película de Sony... Junto a Marvel no es al revés porque desde el inicio de la película nos muestran el logo de Sony y después el de Marvel y además porque claramente esto es idea de Sony yo creo que Marvel no tiene ganas de que estas películas vean la luz pero bueno qué se le va a hacer, eh, Sony tiene los derechos de estos personajes y Sony puede hacer lo que quiera básicamente y lamentablemente hace las cosas mal eh, eso es lo peor, porque si por lo menos las hiciera bien, bueno no me interesaría que estuvieran dentro del MCU o que estén conectadas con Spider-Man. mientras fuesen buenas la verdad es que estaría contento pero no, no es el caso al menos las de Venom las disfruté, eso sí pero esta película no igualmente no me aburrí, eso la verdad que lo tengo que destacar, y la verdad que es algo para destacar verdaderamente porque me esperaba un aburrimiento interesante con esta película y para colmo tenía todo el día de laburo encima mío, entonces estaba cansado y no, no, no me quería dormir en el cine, o sea, no me gusta, no me ha pasado alguna que otra vez por cansancio, no por aburrimiento eh, Igual no es que me dormí una gran siesta Pero no me gusta Y pensaba que con esta película la verdad que me iba a pasar eso Y no me pasó Y además de eso Sinceramente no me aburrí en ningún momento Me pasó esto de Uy, che, ¿cuándo termina esta película? La verdad le soy completamente sincero no me pasó en ningún momento Pero no es una buena película Esto hay que saber diferenciarlo entre el gusto personal y lo que de verdad termina siendo la película Porque no es una buena película No, no, está, no está bien hecha, no está, no está bien editada ¿no? Se nota, no sé si que le hicieron rápido Porque tiempo tuvieron bastante De hecho tuvieron reshoots hace poco Claramente si hacen eso es porque están regrabando partes de la película y bueno, todo eso. La verdad, no no entiendo qué, qué pasó. En realidad, sí lo entiendo, se llama plata, dinero. Y obviamente Sony quiere seguir lucrando con, con estos personajes y con estas películas. No sé hasta qué punto, porque... No sé cómo le va a ir en taquilla, Morbius. Porque con Venom de última funcionaba por el tema de la taquilla. Y bueno, lo iban piloteando. Pero no sé si, si acá va a funcionar. Y encima ya confirmaron Craven. Ya confirmaron Madame Webb Y y para colmo. Para colmo, colmo, colmo. El colmo de los colmos es... El temita de las escenas post-créditos. Ahí, O sea... Con la película, dentro de todo, no quede como... Uy, oh, qué basura lo que acabo de ver. No. no. No fue la mejor película del año. No estuvo ni cerca de eso. Como les mencionaba, no fue una buena película. Pero, ok, qué sé yo. Ahora, las escenas post créditos. Ahí sí que se fue todo al demonio. Digamos que la película tiene unos muy buenos... 10, 15 minutos al principio. Va cayendo de a poquito hasta el final. De hecho, el final eh, llega muy de golpe. Es muy apurado el final, como toda la película. O sea, está, la película es una cosa toda compactada. Está muy comprimida la película. Eh, se nota. O sea, eh, volviendo a esto de. de Cómo hicieron la película. O del tiempo que tuvieron para hacerla. O lo que sea. Es como comida rápida. La hicieron rápido. Así nomás. En el paquete. Y chau. Y eso. Y se nota. Que no sé si que no estuvo hecha con ganas. Porque ya voy a hablar de las actuaciones. Que bueno, dentro de todo. No estuvieron mal. Pero no sé. No, la verdad que... No, no sé cuál es, más allá de la taquilla No sé cuál es el propósito verdadero de seguir con esto Sony, te estoy hablando vos. A ver si me prestas atención La verdad, no sé Pero bueno, me voy a meter con spoilers Para poder hablar más a detalle de esta película No va a ser un episodio largo, así que Quédense tranquilos y tranquilas. No sé cómo va a quedar con la edición esto, pero realmente cuando es una película mala tengo varias cosas para decir. Pero no suele ser un episodio largo en el podcast, así que tranqui que esto va a terminar rápido. Vamos a hacerlo rápido. Entro con spoilers. Si no la vieron, vayan a verla. Esto también... Me pasó, y lo quiero aclarar, cuando subí la reseña a mi Instagram personal, como hago siempre con los estrenos, una persona me contesta con un mensaje como agradeciendo. No recuerdo bien lo que me puso, pero me agradecía. Por la reseña que había hecho, básicamente en referencia a, bueno, con lo que estás diciendo, no la voy a ir a ver. Me ahorraste la plata de las entradas. Y yo le dije, igualmente, si te interesan de verla para sacar tus propias conclusiones. Es que es así, o sea, si les interesan las películas de Marvel, si más o menos les interesaba Morbius, no se desalienten con todas las críticas que seguramente leyeron o escucharon. Vayan igual, ¿sí? Se si pueden sacar las entradas con promociones o conseguirlas gratis, mejor. Pero vayan, qué sé yo, vayan. Una salida al cine nunca se niega, así que partiendo de eso digamos que vale la pena y si les pasa como me pasó a mí que creo que en todas las salas es lo mismo tienen tráiler de Doctor Strange y the Multiverse of Madness y trailer de Jurassic World Dominion antes de la película que les juro, pero les juro no tengo manera de probarlo pero les juro que antes de ir a ver Morbius pensaba ojalá pasen el trailer de Doctor Strange y el tráiler de Jurassic World dicho y hecho uno detrás del otro encima yo no podía más de, de la emoción belleza pura o sea ese fue ese fue mi momento más alto en la sala cuando fui a ver Morbius. en segundo lugar la película que como les mencionaba fue bajando desde que empezó hasta que terminó y en decimonoveno lugar el tema de las escenas post créditos Incluso pongo por encima de las escenas post créditos Lo que me pasó de que se me rompió el tapaboca Lo tuve que arreglar así nomás Porque mi locura era ahora no me van a dejar estar acá en el cine Igual bueno, Nadie te revisa ya a esta altura Pero por las dudas eh, Pero si sí, lo peor De esa salida fueron las escenas post créditos Claramente eh, Así que nada Volviendo a esto, vayan a verla para sacar sus propias conclusiones. Si no se quieren spoilear nada. No sigan en este episodio hasta no ver la película. O hasta no spoilearse voluntariamente. Lo que quieran. Y si no les interesan los spoilers. Pueden seguir. Esto continúa bajo su propia decisión. ¿De qué trata la película? La película... Nos cuenta la historia del doctor Michael Morbius, un doctor bastante reconocido, al menos en este universo. Ganador de un premio Nobel, que por lo que tengo entendido en los cómics lo acepta, acá no lo acepta. Y ese premio Nobel se lo gana por haber creado sangre artificial. El tema es que él tiene una enfermedad que le imposibilita caminar y que... Básicamente lo está matando. Entonces dedicó toda su vida a poder encontrar una cura para esa enfermedad. Y además para la enfermedad de su amigo Milo. Que lo conoció en este lugar en el que vivía con otros chicos. Que también padecían distintas enfermedades. Creo que en ningún momento se explica cuál es la enfermedad. O se me pasó, la verdad, perdón. Si lo explican y se me pasó. Y no sé tampoco si era la misma enfermedad la que tenían ambos, Michael y, y Milo. Pero bueno, básicamente tampoco se necesitan tantos detalles. O sea, tenían una enfermedad y se iban a morir. Entonces Michael le dedicó toda su vida a encontrar una cura de esa enfermedad. Y obviamente la termina encontrando. Pero, ¿a qué costo? ¿No? Se termina convirtiendo en un vampiro. Y esto lo lleva a un círculo en el que. Está todo bien, me cure. Cada tanto tengo estos ataques en los que soy un vampiro. Pero. Tiene que consumir sangre. O sea consume sangre artificial. Porque es lo primero que piensa. Es como. Bueno no voy a matar gente. Tengo sangre artificial. La creo yo. Así que voy a aprovechar. Pero no. O sea. Se da cuenta de que esa sangre No le rinde, entonces necesita sangre roja, como se la menciona en un momento de la película la posta. y bueno, está todo este punto de el héroe el villano porque él no quiere ser malo pero también sus acciones independientemente de lo que él quiera eh, terminan siendo las de un villano y todo esto, bueno a todo esto que pasa con Michael Morbius se le suma justamente la historia de Milo la trama de este personaje compañero de la infancia de Michael que de hecho es el que le termina financiando este viaje en barco en aguas internacionales para que pueda hacer este experimento, en un momento, esto me hizo acordar mucho, hablando de Sony a The Amazing Spider-Man 2 la de Electro lo que pasa con Peter y con Harry Osborn que Harry quería una cura, Peter se la niega Siendo Spider-Man Creo que era siendo Spider-Man Y después Harry se entera que era Peter No recuerdo bien, pero Me hizo acordar eso, de que los amigos Y que uno le podía dar la cura, pero No quería porque él le podía hacer mal Y todo eso, y acá pasa algo parecido, ¿no? Porque eh, Michael sabía que Si le daba la cura a Milo mmm, Iba a salir mal Como salió con él, entonces no quería Y bueno, Milo se enoja y se la termina robando, la cura. Y se termina transformando también en un vampiro. Milo interpretado por Matt Smith. Y básicamente esto. O sea, no hay mucho más. El villano deja bastante que desear. Ya me voy a meter con eso. Pero pelean, tienen sus momentos. Eh, hay un interés amoroso. Que no hace más que ser eso. Un interés amoroso. Eh, y. Esa es la historia. Porque realmente no hay mucho más. Y de hecho, el final llega muy de golpe y es como que se termina ahí. Puntos negativos. <ríe> Me encanta porque. A ver, no resalte no, no, no muchos puntos negativos. Eso lo tengo que aclarar. Pero bueno, hay algunos. Algo que mencioné en la reseña sin spoilers al principio está todo muy comprimido, se nota o sea se nota y encima como que todo muy eh, cliché como que ya lo vimos en todas las películas habidas y por haber o sea es demasiado, no diría simple que es algo que anote acá básico, o sea es como que no, no se forzaron ni siquiera en dar un giro a la trama, no, no, no se esforzaron, nada, nada, eh, es demasiado básica esta historia, la trama, al punto de todo va pasando como si fuera, digamos, que te enseñan algo en el colegio, y es como, bueno, esto es lo que tienen que seguir, ¿no? Eh, tienen que seguir estos puntos y hacer su historia en base a estos puntos, ¿no? Y es como si hubieran copiado y pegado, tipo, como que ni siquiera hicieron la tarea, tipo, pasaron lo mismo que les dieron, nosotros seríamos los maestros, las maestras, y vemos y le decimos al alumno, che, pero, o sea, está igual que lo que yo te di, o sea, y la originalidad, ¿dónde está? Pusiste lo mismo. Eh, es como que puso inicio, nudo y desenlace, como que, no. Ni siquiera en eso se esforzaron. Faltaba que le pongan, digamos, inicio. No el enlace porque es así. O sea, no no se esforzaron. Está todo eh, hecho como una historia básica de la que conocemos. Ya sabemos todo lo que va a pasar. Y pasa y es así. y O sea, realmente no, no sé no sé quién editó esto, bueno, sí lo sé, pero ¿saben a lo que me refiero, no? no sé cómo pudo pasar esta película en, en este aspecto en, en este aspecto en específico porque otras cosas pueden estar mal y pueden ser buenas, qué sé yo de que pueden estar mal y ya, como ¿no? pasa en muchas películas pero este tema de que esté tan comprimida la película, esta edición de que se sienta todo tan de taquito, de que ya sabemos todo lo que va a pasar desde que empieza hasta que termine y todo en el medio no se esforzaron, claramente no se esforzaron y creo que es el punto más negativo podría ser dentro de esto, o sea, yo no me aburrí pero eso, repito, no quiere decir que signifique que sea una buena película porque no lo es, no es una buena película pero, qué sé yo no sé qué decir, esta película me dejó bastante desconcertado en ese aspecto CGI, algo que criticaron mucho fue el CGI, y acá la verdad que, no sé si estuvo mal el CGI, por momentos eh, dudas pero la verdad que está bastante bien, algo que me molestó es eh, como esta onda expansiva que largan los personajes el de Michael y el de Milo que se transforman en vampiros, y como que quisieron representar este poder que tienen de poder eh, sentir los sonidos, como los vampiros, algo así. Y, y cuando se mueven es como que se mueven a través de eso, y bueno, esa onda. Y lo usaban en todo momento, o sea un poquito está bien, de hecho al principio cuando Michael empieza a probar sus poderes y, y se está grabando, eh, como si fuera una prueba de laboratorio Y empieza a jugar con la pelota y todo eso Es una buena escena Después ya, de hecho hasta en la pelea que tienen ellos Eso me hizo recordar mucho a la primera película de Venom Que no se entendía nada, era como una mezcla de plastilinas ahí de colores Acá lo mismo, es como que de vuelta Utilizan este recurso de la cámara lenta para que podamos distinguir, al menos por un segundo, lo que está pasando, pero después es como todo un desastre eh, Y medio innecesario ese efecto Pero el resto del CGI, la verdad que no estuvo mal Por momentos es raro, pero no estuvo mal, de hecho eh, El diseño de Morbius está bastante bien Si algo no se le puede criticar a esta película es el diseño de Morbius, así que en ese sentido está bien, pero hay momentos de CGI que son bastante dudosos. Bueno, no es innovadora, no tiene nada interesante, es básica. O sea, esto también va de nuevo con la idea de que la película está comprimida, de que hicieron todo como si fuera sacado de un libro de cuando se... Inventó el cine, qué sé yo Y ni siquiera, o sea eh, Es como que Nada, no De hecho cuando lo dije hace un rato Estaba recordando Que realmente no hay Ningún giro Creo que el único giro Argumental interesante Que ni siquiera lo es, pero es lo único que me acuerdo ahora Es eh, El momento en que nos enteramos Que Milo Mata a la compañera del trabajo de Michael, que todos pensaban que había sido Michael, que de hecho yo también lo pensé y no había sido Michael, fue Milo Ese es el único giro interesante Después no, no pasa, o sea, es todo muy predecible Todo muy básico y la verdad que Nada, no, no pasa nada, realmente no pasa nada eh, Hay buenos momentos hay buenos momentos, ya voy a destacar eso Son pocos, pero Fuera de eso Ni siquiera las peleas son buenas Porque de última te puedo destacar eso, pero Nope Nope, nope um, Y yendo a eso, las escenas de acción Las peleas en general No, no tienen nada, de hecho el final eh, La batalla final Clásica entre el héroe y el villano Es malísima Es muy mala o sea, está bueno esto de que invoca a los murciélagos y los utiliza... En un momento hace como un Kamehameha. <ríe> a mí me pareció eso, con, con los murciélagos. Eh, pero esa pelea es desastrosa. No, pa, no pasa nada en la pelea. O sea, no pasa nada. Michael mata a Milo y, y se va. Y termina la película. ya está, o sea no no no, no, no y la cereza del postre de este postre raro las escenas post créditos genial, o sea claramente lo que está haciendo Sony es agarrarse de Marvel y no soltarlo no se quiere despegar de Marvel bueno, no se quiere despegar yo lo no entiendo Realmente, ¿por qué no les dan estos personajes a Marvel Studios? Así como hicieron con Spider-Man, que tienen un trato y dejan que Spider-Man esté dentro del MCU, pero eh, ellos siguen teniendo los derechos y hacen las películas en conjunto. No sé por qué no lo hacen con Morbius, con Venom, con Craven, con Madame Webb. Porque no es que quieren despegarse del MCU y del Spider-Man de Tom Holland. Y hacer su propio universo. Se están agarrando de su universo. Y para colmo. Estas escenas post-créditos. Que no tienen sentido. O sea, ¿por qué Adrian Tunes? También conocido como el buitre. Que es el mismo del MCU. O sea, es el del MCU. Están en este universo. ¿Por qué pasó a este universo? Porque nos muestran que eh, se abre esta grieta. Eh, de No Way Home, del hechizo de Doctor Strange, que no tiene nada que ver con, con el Wither, o sea, el hechizo era sobre Spider-Man, el primero que sale mal, que tenía que borrar de la mente de las personas que todos sabían que Peter era Spider-Man, salió mal y todas las personas que sabían que Peter era Spider-Man en otros universos llegaron al MCU. Y después, cuando se arregla, le borró de la cabeza a todas las personas que Peter existía en ningún momento se justifica que el buitre vaya a otro universo ¿por qué? o sea, la única explicación que la encontré en un video de alguien que, que hablaba sobre las escenas es el hecho de que bueno como los hechizos salieron mal se le Pudo haber pifiado algo a Doctor Strange y, bueno, el Wither terminó en otro universo. Pero agarradísimo de los pelos, o sea, no tiene sentido. Y para colmo, ¿qué es lo primero que, que pensarían ustedes si llegan a otro universo? ¿Se desesperarían? ¿Entrarían en pánico? ¿Se preguntarían por qué acabo de aparecer en otro lugar? No. Ojalá la comida de este lugar sea mejor... ...que la del otro universo de... ...la del otro universo... ...¿qué, qué línea es esa? ¿Qué, cuando, cuando estaban escribiendo el guión... ...¿por qué pensaron en eso? O sea... Que, ...que diga, no sé... ...no, ¿qué hago acá? ¿Qué es esto? Y corta, listo, la escena por escrito... ...no, uche, ojalá acá tengan papas fritas es eso, <risa> o sea, que y para colmo la segunda, en la que primero, ¿dónde consiguió el traje? que bueno, voy a ser justo y a veces en este tipo de películas no me cuestiono ciertas cosas, así que no me voy a cuestionar mucho de esto pero, ¿por qué es consciente de que está en otro universo? y no se pone loco con eso, o sea desesperate un poco, estás en otro universo ¿Cómo consiguió el contacto de Michael Morris? Bueno, eso sería lo menos loco, sinceramente. Pero esto de decirle, bueno, che, Michael, ¿todo bien? No te sorprende que esté en un traje eh, de un buitre mecánico. Bueno, eh, no pasa nada. Escúchame, hay un chabón que se hace llamar Spiderman de mi universo. Y estoy seguro de que él tiene algo que ver con esto de que yo esté acá, en, en este universo. Y no en el que... Debería estar. Así que... ¿Cree que, que, que lo matemos entre los dos? Y juntamos algunas personas más, qué sé yo. No sé, estaba pensando en que seamos seis. Así justificamos una película de los seis siniestros. Ah, no, no tenía que ser lo de la película, perdón. Y si juntamos más personas, ¿qué te parece? Y ahí, ya del leto... Mmm, mmm, me sirve. Termina. O sea... Tenían que ser tan obvios con que quieren hacer una película de seis siniestros. Y unos seis siniestros agarradísimos de los pelos. O sea, Morbius no conoce... Esto lo dijeron todos, ¿no? No voy a innovar nada con esto, pero... Morbius no conoce a Spider-Man, no sabe quién es Spider-Man. No existe un Spider-Man en ese universo. Porque encima eliminaron... Eh, la escena en la que aparecía el mural de Spider-Man. Que aparecía en los avances, en la película no apareció. Y eliminaron... Un cartel que preguntaba dónde estaba Spider-Man que se había filtrado que era de esta película y que ni siquiera apareció. O sea, no, no entiendo. Realmente no entiendo. Eh, y si me dicen, bueno, después de lo que pasó en No Way Home, eh, como que cosas que se iban a poner en esta película terminaron quedando sin posibilidad porque no sé qué, qué planes tenía, bueno, saquen al buitre. No sé, no pongan escenas post-créditos. Inventen otra cosa. Hubiera preferido una escena post-créditos con la, la hija de Arjona, Adria Arjona. Que al final vemos, Martín Bancroft, se convierte en vampiro. También después de que la mordió Morbius. Hubiera preferido verla a ella como... La señora de Morbius, no sé. Mil veces encima, Adri Arjona... A partir de hoy estoy enamorado de vos Y, y actuaste muy bien, la verdad Con el guión basura que te dieron Hiciste una muy buena actuación Pero nada, las escenas post créditos fueron La cereza, como dije, de este postre raro Y dentro de lo poco positivo, para destacar Hay algunas escenas que me gustaron Hay escenas eh, con muy buen suspenso, la verdad que Ahí tengo que destacar, tampoco es que locura, pero el ataque en el barco y la de la del pasillo en la que matan a, a esta compañera del trabajo de, de Michael, que pensábamos que era Michael y después nos enteramos que fue Milo, la verdad que fue una muy buena escena, me gustó, pero después no muchas más para destacar, todas en las que aparezca Adriarjona Arjona, posta, todas las que tuvieron a Adri Arjona ahí en algún plano. Y las actuaciones. La verdad que. Con este guión desastroso. Con esta película que no tiene sentido. Que es muy básica. Las actuaciones. Al menos de Jared Leto. De Matt Smith. Y de Adria Arjona. Estuvieron bien. O sea. Dentro del desastre de villano que fue Milo. Dentro de este Morbius que... Morbius no está mal soy sincero y de hecho me gustaría ver a este Morbius en otras películas me gustaría que lo metan en el MCU, no sé que hagan algo, como hicieron con Venom que igual después lo aparecieron dos segundos, ¿no? pero eh, me gustaría ver a este Morbius sinceramente, yo creo que ya Leto. porque muchos le están cayendo a uh, ya el Leto otra vez pifió ya desastroso lo del Joker de Suiza de Squad y ahora desastroso esto lo del Joker de Suiza de Squad horrible pero acá la verdad, o sea la película es mala pero su Morbius es bastante aceptable o sea él da una muy buena actuación sinceramente, no hay que confundirlo con lo que terminó siendo la película así que bueno dentro de todo y de nuevo Matt Smith interpreta a un villano con cero motivaciones que se hace malo de un día para el otro porque tiene que ser malo y que es bastante desastroso, bastante olvidable pero él actúa muy bien, así que, qué sé yo, las actuaciones no estuvieron mal, así que de lo poquito para destacar y nada más creo que, bueno, el diseño de Morbius también lo destaco mucho, así que el diseño de Morbius, ya lo había mencionado antes, me gustó, estuvo bien y tenía algunas dudas, pero la película se vio bastante bien, las transformaciones y todo eso. Pero no mucho más. No mucho más. Y bueno, destaco que no me aburrí y que no me dormí en la función. Eh, así que nada, eso ya fue mucho. Eh, hasta acá mi reseña de Morbius. Ojalá Sony o deje de hacer películas malas o que las deje de hacer directamente en específico estas películas de todos los villanos o antagonistas o antihéroes de Spider-Man. porque básicamente son todos los personajes son eso no sé porque encima están metiendo elencos increíbles o sea, Tom Hardy Jared Leto Aaron Taylor Johnson va a estar en increíble Dakota Johnson va a estar en Madame Web, el en casos se están armando y para estas películas, bueno, todavía no salieron Craven y Madame Webb pero por cómo fueron Venom y, y Morbius. Bueno, eh, Woody Harrelson en Venom Lady of the Carnage. Eh, están desperdiciando todo esto, ojalá, no sé, hagan algo, hagan algo bien. Por lo menos las de Venom fueron entretenidas para mí. Esta no fue entretenida. Eh, tampoco fue un desastre, eso lo vuelvo a aclarar Pero no fue una buena película La verdad que no fue una buena película Mi calificación es de 4 y 4.5 sobre 10 Y hasta acá, todo lo que tenía para decir de Morbius No sé si le voy a dedicar una reseña en el feed Estoy indeciso todavía Pero si lo hago Van a encontrar el enlace acá abajo en la descripción y si no lo hice, porque seguramente para cuando salga este episodio ya va a estar la reseña o no, no va a estar, básicamente, así que eso. Me pueden seguir en Instagram, después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal, panchamracoon, también en Letterboxd y en Medium. Todos los enlaces los encuentran acá abajo en la descripción. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.